Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear esta idea de logo con la letra A en Adobe Illustrator. Lo primero que hacen es crear un círculo, un óvalo con la herramienta de elipse. Puede tener cualquier color, sea degradado o sea un color plano. Luego tomamos la herramienta de, text, de texto, damos un clic para crear un texto artístico. Con la letra A ya creada, de una vez le vamos a decir menú texto, crear contornos. ¿Para qué le vamos a decir crear contornos? Porque nosotros necesitamos perforar el círculo con la forma de la letra y para hacerlo obligatoriamente debemos crear el texto en contorno. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto ya quedó convertido en una forma vectorial. Ya no es texto editable. Lo transformamos para que quede por encima, pero por fuera un poco. Si quieren, podemos rotar un poco la forma de la letra. Y luego seleccionamos ambas formas. Y con el comando busca trazos, que lo pueden encontrar en el menú Ventana, busca trazos. Yo en este caso ya lo tengo acá al lado. Y con ambas formas seleccionadas, como lo he dicho, nos vamos a modos de forma. Y le vamos a dar clic a este comando que dice menos frente. ¿Qué significa esto? Que va, a botar, que va a eliminar el objeto que está enfrente. Pero al hacerlo nos va a perforar la forma que está debajo. Y ahí está nuestra idea de logo con la letra A. Si quieren le pueden colocar cualquier color que ustedes quieran plano. Cualquier tinta plana o color plano o...